Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, feliz fin de semana, felices vacaciones, los que cogéis vacaciones, que algunos ya habéis estado poniendo por ahí, que sois los felices ganadores de unas vacaciones anuales. Eh, está bien. Bueno, no hay mal que 100 años dure, esto es cierto, evidentemente. Eh, es decir, el proceso en el que estamos no va a durar para siempre aunque se hace largo y tedioso y parece que dura mil años, eh, todavía queda, todavía queda un tiempo. Yo sigo pensando mis fechas, ¿vale? Más o menos eh, alrededor de octubre será cuando podamos empezar a pensar, quizás, quizás, ¿vale? Pero yo creo en otras cosas. De momento, el verano viene bastante feo. Pero lo que es el mes de julio, eh, por ejemplo, antes se hablaba ¿qué queréis el fin de semana con el 4 de julio? Que, hasta, que el lunes no hay mercados... Eh, ¿Nos van a andar fastidiando? Pues lo más seguro es que quién sabe. Es decir, eh, no sé lo que están pensando esas ballenas de Bitcoin de toda la vida, que son las que ahora mismo, eh, cuando no hay volumen de mercados, son las que juegan un poquito. Pueden pensar en jugar un poquitito al alza, de tal forma que se abra un gap y luego pues nos lo comamos, porque nos lo comeremos y se abre al alza, eso lo tengo yo bastante claro. Eh, Está la cosa rara, está el mercado muy raro, hay bastante volatilidad, hay volatilidad hasta en el oro. A ver, cosa que nos está siendo bastante bastante buena, ¿no? Pero, pero, ostras, eh, está la cosa muy rara, muy, muy, muy muy rara, es muy fea, eh, es muy, muy, muy de, te falta un cataplón que vas a flipar. Eh, es un poco lo que, es, es mi lectura, ¿vale? A lo mejor yo me equivoco, eh, hemos hecho ya suelo y a partir de aquí vamos a ir to the moon y vamos a subir... Entonces sé, ya me contáis lo que pensáis. Ahora vamos a ver varias cosas y no, y no son malas. Es decir, hay lecturas que ya nos están diciendo, el final está cerca. La cuestión es, ¿cuánto tiempo necesita el mercado por esa lucha que hay ahí? Y luego las malas noticias que hay eh, respecto a, pues, a Celsius, que yo, pues, yo personalmente pienso que lo de FTX sobre Celsius ha sido una jugada eh, de marketing, para que se oiga, se está oyendo Celsius por todos lados, ha aprovechado eh, el, el CEO de FTX, que es bocas, de narices, pero lo ha hecho muy bien es decir, que hablen de mí, fantástico ha dicho, me voy a tirar el pisto, voy a ver si absorbo yo esto y lo ha dicho, uy, no, aquí hay un agujero, que ya se sabía que hay un pez agujero porque se desconoce realmente lo que narices han hecho, entonces al final es un movimiento de marketing puro y duro eh, y bueno, pues es, es alguien que tiene que asomar la cabeza porque el Exchange FTX está creciendo, está creciendo bien eh, y bueno, pues se ha aprovechado la coyuntura, ni más ni menos. O sea, yo no pienso, vamos, ni que FTX ni de lejos pues a meterse en ese embrollo. Eh, en ese embrollo se tienen que meter casas mucho más grandes de lo que es FTX, eh, siendo FTX... Algo que no es pequeño, evidentemente, pero hay cosas mucho más grandes que FTX, que FTX es un guaita, en comparación con lo que es el resto de mercado que puede absorber eso, podría absorber eso, en caso de que le interesase el negocio y los clientes. Ya está. Bien, eh, importante, hemos pasado lo peor. Yo creo que, ahora vamos a ver a unas mediciones, eh, el gordo lo hemos pasado, pero si entramos ahora todavía podemos sufrir un poquito. Ahora, ¿qué capacidad de sufrimiento tienes? Eso es lo que tienes que medir, ¿vale? Como siempre, eh, entres en un proyecto, en otro, en otro, en el que da, en... me da igual el que sea. Ostras, pues mide bien tu capacidad de sufrimiento porque eso mmm, te puede hacer un poquito de pupita. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? que tenía yo por aquí apuntado? Vale, importante. Mmm, esas fechas que vienen ahora en julio, el 13 de julio tenemos IPC en Estados Unidos. De ese día, de ese día, depende en gran medida lo que vaya a pasar en la segunda parte de julio, que es la que yo creo que a partir del día 23, 23 ya no voy a decir por qué, a partir del día 23 podemos empezar a ver cosas, esa, esa última semana de julio puede ser alegre. Normalmente todos los años suelen ser fechas que no son malas. ¿Por qué? Porque, como ya os he dicho en anteriores vídeos, que tenía que ver las fechas, termina ese blackout, ese periodo en el que las, las empresas no pueden hacer recompra de sus propias acciones y a partir de ahí empiezan con sus planes de, de recompra. Esto hace que el mercado, pues bueno, se mueva, se mueva al alza y los inversores aprovechen esos planes de recompra para comprar acciones y aprovechar ese, ese esa subida que tiene, ¿no? Eh, tenemos una capitulación minera por medio, es decir, ahora mismo los mineros están soltando ya, no les queda más remedio eh, por el precio de la luz. Pero claro, la capitulación minera que estamos viendo realmente se ha acelerado por la crisis energética, ¿vale? no, no, no, no podemos negar. No podemos negar para nada que esa crisis está ahí y que ha acelerado esa, esa, esa capitulación, yo creo que la capitulación debía estar rondando para septiembre, octubre, pues un poquito también ese finaliza, final de esta, esta zona en la que podemos comprar muy bien Bitcoin ¿vale? que siempre se suele dar, pero yo creo que todavía estamos un poquito al principio es decir, todavía tenemos que caer un poco más y ahora vamos a ver, bueno ya lo he visto varias veces, ¿no? pero creo que ya hay unas zonas que son bastante interesantes pero por motivos, ¿vale? No porque sí, no porque a mí me apetece, sino por motivos, yo os lo... Vale. Bien, dicho esto, eh, vamos a ver otra cosa que nos hace pensar en el pedazo de pelotazo que puede meter Bitcoin para arriba eh, en el momento que esto se dé la vuelta o que haya un rebote, ¿vale? Puede haber rebotes muy potentes, pero bueno, no, no sería algo raro porque se han dado siempre eh, este tipo de rebotes. Así que bueno, Vamos a terminar de verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Madre mía, que me equivoco con los botones. <ríe> bueno, esta imagen la, es de las que hay 20.000 en, en Twitter, en Internet, por todos lados, diciendo ya nos vamos to the moon. Um, que sí, que también, ¿no? ¿Eh? Pero eh, ya identifican, ¿vale? Simplemente que, que bueno, pues que ya, ya estamos, ya ya ya no hay más que hacer. O sea, eh, eh, este, esto indica que ya nos vamos para arriba. Y esto no es verdad. Es decir... Por ejemplo, si nos vamos anteriormente a la cruce de la línea roja con la línea verde, ¿vale? vemos que profundizó bien en ella. vale, Y esto es una crisis. Lo que tenemos aquí es otra crisis. Cuidado. Es decir, eh, creo, creo, y que, creo que todos pensábamos y que todos hemos creído que eh, el cripto invierno tal y como lo, lo habíamos conocido iba a ser diferente. Pero claro, eh, Bitcoin se, se enfrenta, igual que toda la economía, a una crisis. Entonces, eh, esto fue una crisis, esto también es una crisis, con lo cual creo que profundizará al menos como lo hizo aquí. Como lo hizo aquí. Eh, también hay que tener en cuenta que lo está cruzando, ¿veis cómo la línea verde ya estaba bajando? Y se están cruzando en ese momento. Aquí la línea verde bajó posteriormente. Entonces, bueno, esto es todo muy relativo, ¿no? La forma de pedirlo. Eh. Vamos a ver otro punto que es más importante, ¿vale? Más importante, pero que también nos habla de estos cuatro puntos, para que sepáis qué narices es todo esto. ¡Atachan! Aquí lo tenemos, ¿vale? El market cap, el market cap, ¿vale? Por eso digo que lo están midiendo yo creo que muy prematuramente. Esto es el market cap de eh, las stable coins, ¿vale? Pues decimos, hay muchas stable coins que están ya en los, en los exchanges, que están ahí guardados, que esa es la buena noticia, es decir hay muchísimo dinero que no ha salido del ecosistema. Hay una barbaridad, esperando el momento de enchufar. Y eso es un poquito la política que muchas veces os, os, os he dicho, es decir, pensáis que tener el dinero en liquidez es, joder, se está muriendo de risa mi dinero, pero no es así. Está esperando el momento adecuado para entrar. Y todo ese dinero que hay, toda esa liquidez que hay en esas tales es lo que está haciendo. Esperar el momento adecuado para entrar. Lo que... Muchas veces el inversor más nuevo o el jugador de de, de los videojuegos, como quien dice, eh, no sabe hacer. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Veis cómo a lo largo, bueno, pues desde que hicimos eh, esta claudicación del, del año 19, 18-19, de este cripto invierno, eh, bueno, pues veis cómo el dinero... Estuvo en una línea, en un punto de salida prácticamente, ¿no? Porque no había no existía la referencia del, del títere o del USDC, prácticamente. Eh, bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo su, empezó a subir? Esto fue cayendo. Luego, ¿veis? Al final es, es completamente alcista todo el rango, ¿vale? Igual que la ha sido el de Bitcoin. O sea, esto, esto quiere decir que el ecosistema cada vez ha tenido más dinero. Pero en los momentos en los que ha tocado la parte superior, o se ha acercado, como en este caso, y aquí... A la parte superior de la línea de tendencia, ¿vale? Ha sido donde nosotros estábamos eh, claudicando, digamos, ahorrando, reservando esos fondos para otra cosa. Cada vez que se ha alejado de la línea de tendencia principal, ¿vale? La superior, lo que ha hecho Bitcoin ha sido subir, ¿vale? O sea, lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo, ¿vale? Lo lo, lo sabéis, sabéis que lo suelo mirar eh, bastante a menudo, porque. Eh, es muy importante ver la reacción de la dominancia de las stablecoins contra eh, qué pasa con, con el precio de Bitcoin. Entonces, de momento, siguen subiendo. Veis que tenemos una carrera alcista importantísima. Llegará a una zona... ¿En qué punto? Pues hay aquí una interrogación, ¿no? ¿En qué, qué punto va a ser donde Tokio, donde decida ya claudico? Y a partir de aquí, pues poco a poco... Podremos, igual que pasó aquí, veis, lateralizar y empezar a subir poquito a poquito, pues aquí lateralizar y empezar a subir poquito a poquito. En base a muchas cosas de estas, hay muchos fondos mogollón, más de los que os podéis imaginar, que tienen un muy buen rendimiento previsto para Bitcoin de aquí a final de año. A pesar de que de lo que veamos, hay muchas cosas que. Uh, nosotros no lo vemos, decir, cuando te algo no te cuadra es porque le cuadra a otra persona, o a otra o entidad, o a otro mundo mundial, ¿vale? Y eso es verdad, entonces, si no te cuadra eso, porque dices, joder, aquí al final de a alguien le está cuadrando, yo personalmente prefiero hacer lo que piensan hacer los grandes fondos, lo tengo claro. Ahora ya, cada uno pues, eh, se rige por sus sentimientos, por su política, por lo que. o por la estrategia que esté llevando. Que seguramente será buena, buenísima, pero que todo, la que llevamos, la, que, la estrategia que llevamos todos es mejorable siempre, porque si no, estaríamos a tope a full, ¿sabes? <risa> Estaríamos en las Bahamas. ¿O no? Vete tú a saber. Entonces, bueno, esto es una gráfica a tener muy, muy, muy. Requete muy en cuenta, ¿vale? Eh. Por otra parte ya estuvimos viendo también en consonancia con esto que estamos viendo, ¿vale? En que nos queda todavía que suban un poquito más las stablecoins y que baje un poquito más el precio de Bitcoin. Vimos esta gráfica en la cual vemos el supply de Bitcoin versus el precio y cómo se van cruzando, ¿vale? Va jugando. Va, lo va cosiendo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Va siempre tonteando alrededor de él. Y lo que vemos es que todavía nos queda caer aquí también, ¿vale? Entonces nos, todo, todo un poco nos dice, aún queda algo ahí todavía para decir, vale, has tocado el suelo y mmm, voy a ver si empiezo a crecer. Vale, pues entonces, en base a esto, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno. Mira, es que tengo aquí esta gráfica y es un poco warry pace, pero, pero está suficiente para entenderlo. Bueno, primero el Fibonacci que tenemos desde, desde el mínimo, el mínimo que se hizo en la crisis del bicho y el máximo que ha hecho Bitcoin, máximo histórico, que nos da que justo acabamos de tocar el 0.7 ¡Ahí está! Justo, ¡pum! Se ha apoyado. Entonces es una zona bastante importante. Eso por un lado. ¿Vale? Fibonacci perfecto. Por otro, ¿Qué tenemos? ¿Se tiene ahí por qué parar ahí? Pues no, no tendría por qué, pero bueno, es una idea. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que estamos en una zona que para nosotros, vamos a duplicar este, es muy importante, Si a repetir, vale, tecla, control, pulsáis, arrastráis y duplicáis, ¿vale? Más o menos esta zona, que es la zona eh, comprendida entre los 20.000 y los 18.000 y pico, ¿vale? Es una zona de soporte soporte el soporte de los soportes el soporte más inhumano es eh, pillarte bitcoin y que te jodan pues ya no voy a decir más rimas vale eh, entonces bueno esa zona es buena es un buen soporte debería de ser un buen soporte y la zona siguiente de soporte que también es muy potente en el cual hay más volumen vale porque esto es soporte por precio esta zona de aquí abajo es soporte por volumen. ¿Y cómo vemos el soporte por volumen? Pues... Pues aquí no lo puedo ver. Porque no lo tengo cargado. Y no me voy a poner nada a cargarlo. Porque si no es un poco rollo... A ver... ¿Dónde está? Eh, venga. El perfil de volumen. Vamos a ponerlo aquí. Eh, ¿Veis cómo el perfil de volumen aquí está marcando? Más o menos que esa es la zona donde ha habido mogollón de volumen. En el mundo mundial. Pues ahí está. Eso es lo que yo os quiero decir. Que justo... Esa zona que hay inferior es donde dice: hostis, aquí se negocia un mogollón de volumen. De aquí, a ver, yo sé que hay mucha gente que quiere que baje más, que le gustaría que incluso incluso hasta. El... Iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir. Kiyosaki aquí se ha metido en que Bitcoin va a 1100. Eh, sinceramente, y, y hay gente que, que ha preguntado: oye, si sí, hay gente que dice que Bitcoin se va a 5000. Si Bitcoin se va a esos precios, lo que menos te puede preocupar es cómo está Bitcoin. Ya os lo digo yo. Lo que menos te va a preocupar, ¿vale? Es el precio de Bitcoin. Porque lo dejarás ahí y dirás, ya algún día va a volver a subir. Pero lo que ocurra alrededor es bastante más importante, bastante más duro que el precio de Bitcoin. Acordaros lo que os estoy diciendo. Dicho esto, semanal, ¿vale? Estamos en semanal en Bitcoin. ¿Qué tenemos aparte de un perfil de volumen y un par de soportes? Pues tenemos una cuña en semanal, ¿vale? De los mínimos, mínimos, máximos, máximos tarde o temprano, tendremos que hacer el tonto vainas por aquí, quizás hacer alguna mecha, vale, a la zona, o no sé cómo nadie se lo va a hacer, y romperla al alza. Esto, y esta forma, como veis, está sin el logarítmico, es decir, como muchos grandes utilizan los gráficos, cuidado. Ahora hay otra escuela que dice, venga, yo voy a poner el logarítmico, vale, pues si yo pongo el logarítmico, el perfil de volumen es exactamente igual, eso no lo cambia, pero mi cuña, Está un poquito... Bueno, pues en teoría debería ir aquí y aquí. Tocar uno y 2 y tocar uno y 2. Bueno, pues todavía le quedaría un poquito a la cuña. ¿Vale? Pero tenemos aquí esta directriz bajista en ambos lados. No me importa en un sitio que en otro. Me es indiferente. En la cual nos hemos separado de ella. Nos hemos unido. Nos hemos separado muchísimo de ella. Tarde o temprano nos vamos a unir. Y es... Ahí... Ahí donde podremos empezar a ver. ¿Qué pasa? Que luego la zona de los 28, 8, 28, 7, 50. Que era la que teníamos nuestra Rose Line. Va a ser una zona de resistencia que va a ser importante. ¿Vale? Entonces, bueno. De momento, la zona de 20 sigue, se sigue retesteando. Sigue haciendo de soporte. Mientras no se pierda. Ahí está bien. Cuando se pierda, creo que se va a recuperar bastante rápido. Va a haber una entrada de, de pastita interesante. Y, bueno. Ojalá sea... De aquí, de aquí, en esta zona. ¿Veis cómo en toda esta zona tenemos que rellenar hueco entre los 29 y los 20? En toda esta zona no hay volumen. Aquí tenemos una zona de soporte importante, bueno, porque tenemos volumen ya muy antiguo, inclusive desde finales del 17. Y a partir de aquí ya tenemos bastante más volumen. Eh, claro, el volumen que vemos es el que se ve en la gráfica, pero si empezamos a abrir gráfica, Vemos que tenemos bastante más volumen y que el volumen importante de verdad está ahí, en esa zona de 12 más o menos. Entonces, vamos a ver si llegamos hasta ahí, no llegamos hasta ahí. ¿Quién sabe ande y quién sabe qué es lo que veremos? Eh, andaros con cautela, ¿por qué? Pues porque si vamos, vemos la vela semanal, está siendo fea de narices. Esta fue bastante feota y esta está siendo fea también. De momento, estamos a viernes. Una vela fea semanal no quiere decir que, que la semana que viene no podamos hacer una vela verde que abrace. Necesitamos esa vela que te saca del, del agujero. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría en este caso si... Vamos a ir quitando cosas que nos... Uh, aquí. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasaría en el caso de que... Porque me habéis preguntado. ¿El dolor que podemos sufrir todavía? Pues si desde donde estamos ahora bajamos a esa zona inferior, aquí, estaríamos hablando todavía de entre un 35% y un 45% de caída. Por eso digo, a pesar, a pesar de que todo esto tan gordo ya ha pasado, vale el dolor de caer comprar ahora y caer hasta aquí, tienes que ver si eres capaz de soportarlo. Hay gente que ha comprado en 69%, hay gente que ha comprado en toda esta zona, entre 40 y, y 50, hay bastante, hay muchísima gente. Entonces, teniendo en cuenta que si has comprado, por ejemplo, en esta zona de 50, estamos ahora mismo en este precio, estamos en un 61 de pérdida, pero podríamos caer hasta un 80 desde esa zona, ¿vale? Lo que es, Esto significaría bastante, bastante más desde arriba. Hostis, eh, si lo mido desde arriba... Estamos hablando de un 85%, más o menos cuadra con, con criptoinviernos anteriores. Hostis, eh, puede ser bastante, bastante tedioso. ¿vale? Entonces, yo digo, yo digo, una idea, ¿vale? Que es por lo que a mí no me gusta el hall, pero bueno, una idea. Si a lo largo de este mes de julio se establece un suelo, porque hemos tenido esa caída final, esa claudicación y a partir de ahí lateralizamos, sufrimos o tenemos un rebote que nos ayude a que luego cuando volvamos a caer, eh, bueno, pues no sea tan... no caigamos mucho más allá de donde ya hemos caído. Quizás es interesante guardar liquidez. Y dices, y hay mucha gente que te mete el miedo, ¿no? Hay mucho listo por ahí en Internet que dice, es que te vas a quedar fuera, es que te vas a quedar fuera, día te vas a quedar fuera. Vale, pero, ¿a mí qué más me da? Os voy, a, os voy a os voy a hacer la siguiente reflexión. Vuelvo a lo mismo. ¿A mí qué más me da? Comprar Bitcoin en 15.000 que en 20.000. En 20.000 que en 25.000. Me da igual. Porque yo lo que busco es un diferencial. Si yo sí si le quiero sacar un 30%, voy a ir a sacar un 30%. Joder. Y si lo quiero porque soy Holder a largo plazo, ¿vale? Y me voy a quedar fuera. Pues, ¿qué más da? Si voy a 10 años, voy a 5 años, o voy a 3 años o a los años que queráis. Es que da igual, es que 5.000 pavos arriba, 5.000 pavos abajo, no es nada. Entonces, en verano del año pasado, estaba gente diciendo, bueno, joder, pues oh, a ver si caemos ahí abajo y hacemos un agosto. Y ahora que hemos caído, está todo el mundo llorando. Ostras, claro, es que nos acompaña una crisis económica. Y lo que nos mata es la incertidumbre. Y eso nos está matando, pues claro. Pero para eso hay que tener tragaderas, hay que tener un eh, poquito de ligado a prueba de bombas. Y si nos pimplamos mucho el hígado, ya no está tan a prueba de bombas. Entonces, eh, tener de verdad, tener esto en cuenta, porque creo que vale la pena. Eh, ¿Qué más os quería decir? Pues poco, poca leche más. Realmente no hay mucho más que, que, que ver. Simplemente ver ese diferencial en el que todavía podemos caer. Eh, puntualmente, ¿vale? Porque yo pienso que cualquier caída... Eh, estamos recordar que yo he dicho siempre, ¿vale? Por debajo de la media de 200, ¿vale? Lo que sea era por, entre los 28, la Roseline y la media de 200, era una compra muy buena. El, por debajo de la media de 200, todo lo que compremos es la pera limonera. Ahora, ya si conseguimos comprar algo ahí abajo, pues eso ya no os cuento, ya no, ya, ya no digo nada, pero también pienso que ahí se va a estar bastante poco tiempo. ¿Vale? cualquier caída que haya en esa zona ¡pam! va a ser ¡pim! ¡pam! tomar la casitos y a partir de ahí subir e intentar recuperar rápido los 20 intentarlo, luego ya que lo consigas es otra cosa ¿vale? Eh, simplemente que estéis muy atentos a las fechas que el día 13 lo que se diga es súper importante y que eh, va a depender de eso las reacciones que tenga el resto de la economía así que poco más hay que decir eh, Sé que me pedís eh, criptos. Eh, ¿Os sabéis? Eh, ¿Suscrito al canal? ¿No? Ah, vale. Pues dale, que es gratis. Bueno, sé que me pedís eh, que, os an que analice alguna, alguna cripto. Ni siquiera lo he apuntado. Bueno, si no, lo tengo apuntado, pero ni siquiera sé eh, cuáles eran, porque tenía un lío tremendo. A, a, me había pedido alguien Luna, eh, Lunk que no la tengo ni puesta, y alguien decía ah, es interesante ver los pares eh, euro-dólar sí en estos momentos y de momento, mientras Europa no empieza a subir tipos de interés de forma, en condiciones está bien vigilar el par, pero además está mejor estar en dólares que en euros cuando la cosa empiece a cambiar y si se ponen las pilas en Europa de una vez y hacen algo en serio eh será mejor cambiar al euro, porque el euro versus el dólar subirá, y bueno, pues tendrá sus ventajas, ¿vale? Pero a día de hoy, lo más seguro es estar en USD. USDT, si yo tuviera que estar entre USDT o USDC, elegiría USDC, por quién está detrás, ¿vale? Y porque hay una batalla y que no estamos viendo, que, ojo, ojo, cuidado, porque esa puede ser mortal. Bien, Dicho esto, el Luna, Luna Classic, ah, me habéis pedido el EUNC, LUNC, LUNC, uh, contra el BUSD, eh, Mismamente. ya que la metemos, pues la metemos contra el BUSD, que yo sé que, que os gusta porque... Tá, entonces, a ver, de momento, ¿qué, qué, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Pues nada, porque tiene muy poca vida visto lo que ha pasado anteriormente y cómo se está recuperando, a mí personalmente me sorprende mogollón. Es decir, somos carne de cañón los humanos, nos gusta que nos engañen. ¿vale? Eh, pero, al final yo digo, si me da dinero, a mí me da igual. Sinceramente, llega un momento en el que te tiene que dar igual. Porque tú, si, si estás en el mercado es por, por, por, para ganar dinero, no para, no para que te guste más o, o que esté más guapo o esté más feo. ¿Qué es lo que ha hecho? Después de hacer esta pedazo de recuperación con bastante volumen, que por cierto está empezando a caer, ha venido se ha apoyado ¿dónde? En la salida, ¿vale? justo en el precio de salida, ¿veis? ¡Pum! Y empieza a rebotar. Ahora, importante lo que tiene que hacer es intentar seguir ir a por el máximo relativo anterior, porque si no va por esto, ¿vale? Y el volumen sigue cayendo como está cayendo, pues seguramente como poco se nos va a venir. A la media de 100, que creo que es esta, si no me equivoco, si la media de 100. Y esta zona que tenemos aquí. Vamos a verlo, vamos a dejarla marcada. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Veis este apoyo aquí. Ha sido zona que no ha llegado. Resistencia. Me paso y me se vendría aquí en esta zona en confluencia con la media de 100. Así que, bueno, poco más que decir, sinceramente. Porque lo importante del mercado está ahora mismo aquí, que no está bonito para las próximas horas bueno, puede haber una pequeña recuperación. Veis que en cuatro horas intentó subir y nos ha rechazado porque, claro, ha intentado atravesar todo. Ahora, siguiente ataque, EMA20. Si empieza a atacar la EMA20 y se le da bien, puede ser que en estos días ¿vale? tengamos la ilusión de intentar ir a por la línea de tendencia que en este momento se encuentra en un máximo de 21.100. Intentar, intentar volver a chequear la, la, la zona de 20. Pero si dejamos hueco, ya sabéis que al final... Eh, eh, cuando hablen los futuros, se irá al carajo. Así que, bueno, vigilarlo bien, te pasan un buen fin de semana, el que esté de vacaciones, felicidades, y los demás estamos deseando cogerlas en cualquier momento. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!